Con leche. porque el otro día estábamos haciendo este power con que nos ayudaba Emma y Emma de golpe dice, este, se acordó del arroz con leche después hemos visto que hay arreglos al arroz con leche pero fíjense que el tema del arroz con leche es arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa coser, que sepa bordar que sepa abrir la puerta, ni siquiera que sepa jugar, sino que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Es decir, que sería eh, la expresión de lo dominante. De paso, de paso como diría Freud, aparece en el arroz con leche lo que diría Freud como el retorno de lo reprimido, porque la segunda parte, si ustedes se acuerdan, dice yo soy la viudita de San Nicolás, me quiero casar, no, no, y no de la soy de la viudita de del barrio del rey de la... Yo soy la viudita y... del barrio del rey Me quiero y casar y la... no sé ¿no? con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Es decir, la viudita del rey se casa con una señorita sí, sí. Eh... <risa> este... Cosa que a uno de mis nietos cuando era un chiquitito eh... Preguntaba cómo podía ser que la viudita se casaba con la hija del rey pero ¿qué sería? Digo en esto simplemente para mencionar el tema eh, de, bueno, de lo que hoy este, se está tratando de legitimar y se está peleando por legitimar, que es toda la problemática y los cambios en el tema de género. Entonces, en relación a esto que planteaba Lucy, bueno, con el tema de la biologización, de la concepción de la vida y de la vida humana, nosotros, bueno, sostenemos que la vida humana es una construcción social y no solo un ADN, y que también la orientación y la identidad sexual son construcciones sociales. Tengamos en cuenta que desde el mismo momento del nacimiento, el chico se, le dice, se dice es una nena, es un varón, se le ponen las alitas, antes se le ponían los aguitos para definir eh, que eran eh, nenas, etcétera, etcétera. Y lo que sí queríamos plantear es que el aborto siempre es una situación crítica que incluso para todas las mujeres, y que incluso puede llegar a ser una situación traumática. Esto lo planteamos porque también en las campañas contra la legalización del aborto se produce una banalización por la cual parecería de que este, quienes defendemos, no solo la legalización, sino el derecho al aborto, este, consideraríamos alegremente el problema del aborto. Y eh, sí hay que señalar que efectivamente son decisiones que ponen en crisis a la mujer, que son decisiones muy duras, muy difíciles, etcétera, y que algunas veces son, que requieren por eso acompañamiento, etcétera, porque son eh, decisiones sumamente complejas, y, este, y que entonces hay que poner en cuestión el tema de la banalización que tiende a producirse. Y acá señalábamos otra cuestión que discutíamos ayer en el equipo que una compañera planteaba, el hecho de que, eh, vieron que Lucy decía antes que muchas mujeres realizan abortos, pero están totalmente identificadas con el discurso dominante, se sienten culpables por la realización del aborto, lo siente como un peso muy grande. Y entonces también veíamos que en los sectores más desposeídos, este, cuando las mujeres viven en condiciones de precariedad extrema, hay que tener en cuenta que el hijo es una posesión narcisista en el sentido de que sería algo de valor que se tiene. Es decir, cuando no se tiene nada, un hijo sería, eh, digo, complementariamente con la problemática del aborto, está el tema de esa facilitación subjetiva en relación al conflicto que se tiene porque un hijo es de las pocas cosas eh, que le dan valor a la mujer y por lo tanto, eh, bueno, por eso lo llamaríamos, sería todo un tema, una posesión narcisista no como algo malo, porque todos necesitamos tener posesiones narcisistas, sino como un valor narcisista importante. Entonces, lo que decíamos antes, vamos a ir rápidamente, que las concepciones y las producciones de subjetividad para sintetizar en relación al género y a la maternidad, entonces, son eh, históricos sociales. Ustedes saben que, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, eh, la concepción acerca de los roles en relación a la maternidad, las concepciones dominantes, no tenían nada que ver con lo que pasó a ser las concepciones en la sociedad capitalista, aunque siempre se mantuvo el patriarcado como eje, ¿no es cierto? Este, y ahí estuvo, bueno, ahora precisamente lo que nosotros queremos marcar es que con las prácticas contrahegemónicas se rompe con la naturalización de la opresión de géneros. Y sí queríamos insistir en que la alienación, que sería, eh, la alienación es siempre un proceso colectivo por el cual todos tendemos espontáneamente a tomar las ideas dominantes como propias. Ustedes fíjense, por ejemplo, lo que es el sentido común. El sentido común, que muchas veces tanto se levanta, es lo más tradicional que hay. El sentido común es lo más reaccionario porque es lo que tenemos incorporado del discurso hegemónico, en forma natural, lo tenemos tomado como si fuera propio. Por lo tanto, son las prácticas sociales las que permiten generar nuevos discursos, generar nuevas ideas y pelear por legitimar esas nuevas ideas. Porque el problema de las prácticas sociales es cómo se pueden legitimar, cómo pueden legitimarse, no legalizarse. Además, está, ahora estamos con la ley, pero justamente la pelea por la legitimación genera muchísimas mejores condiciones para poder conseguir este, la sanción de la ley. De paso, no hay muchas chicas, pero a las jóvenes puede ocurrir que la ley como tal no llegue a ser sancionada porque hay un gran avance especialmente de la Iglesia en sentido contrario una gran campaña ahora para que no se apruebe, pero eh, yo creo que lo fundamental es que ya se ha conseguido muchísimo, porque el tema ya está absolutamente instalado y ese es un logro colectivo y social muy importante a tener en cuenta. Eh, en el tema. Bueno, acá la verdad es que lo único que sería lo, lo que venía planteando Lucy, lo pusimos como síntesis, pero lo que nos interesa simplemente es señalar que hay un movimiento permanente en esto que decimos de los discursos y las prácticas hegemónicas y las contrahegemónicas, sería un movimiento contradictorio entre, visto en otro modelo conceptual, entre lo instituido que sería el orden de la tradición, del discurso, eh, del orden instituido, precisamente, y lo que tiene que ver con los movimientos instituyentes. Las prácticas sociales contrahegemónicas se proponen generar un efecto instituyente en el cuerpo social eh, contrahegemónico. Y lo que sí queremos, entonces, es que en cada persona, después, la anécdota va a ser diferente porque cada persona incorpora el discurso social de acuerdo a su propia historia, su estructura de personalidad, etcétera, etcétera Por lo tanto, cada quien tiene su anécdotario personal, su forma de sentir las cosas, eh, digamos que es único, singular, diferente del resto de las personas. Entonces, siempre planteamos que eh, sería los discursos, las ideas, etcétera, las representaciones sociales que nosotros internalizamos espontáneamente después se articulan con las fantasías que cada uno tiene. Eh, bien. Entonces, iríamos ya a lo que motivó el título de la presentación. Esto queremos hacerlo como un reconocimiento este que la historia no la empezamos nosotros, y acá en Argentina, bueno, en el mundo, este, a principios del siglo pasado hubo una lucha enorme. Recomendamos que vean la película Las sufragistas, que es una hermosa película, donde muestra la lucha de las primeras mujeres sufragistas en Inglaterra, y en Estados Unidos la película es en Inglaterra, este, y como las obreras eh, salen a la lucha por el sufragio. Es una película preciosa, está en Netflix, veanla. Este, y acá también, a principios del siglo, comenzaron las mujeres. Cecilia Pearson fue la primera mujer médica argentina. Después estuvieron todas las mujeres socialistas en la primera mitad del siglo XX y estuvo Evita y el derecho eh, al voto de la mujer y las conquistas laborales de las mujeres. Esto, digamos, como... <ríe> que no queríamos dejar de, de señalar los antecedentes históricos eh, sobre la pelea, pero lo que sí pasa es la siguiente. Pero sí creemos que eh, lo que fueron las Madres de Plaza de Mayo, en el sentido, eh, bueno, que a, estuvieron en la etapa más dura de, después del genocidio indígena, la etapa más dura de la historia argentina, eh, contó con la resistencia de las madres y nosotras pensamos que desde el punto de vista del protagonismo de las mujeres hubo un antes y un después eh, en, a partir de las Madres de Plaza de Mayo. Entonces, por una parte, eh, hay un efecto general que produce el movimiento de las madres que es que ante todo el discurso de la dictadura, las campañas de culpabilización de la dictadura, la negación del tema de que existían los desaparecidos, etcétera, esas mujeres, como diríamos, tienen una práctica, esos cuerpos congregados en la plaza, más allá de las palabras, primero, esos cuerpos congregados, tienen un efecto que señalar que los desaparecidos existen y que el Estado es responsable. Ese es un efecto instituyente general a partir de la lucha de las madres. Pero después tienen un aspecto específico en relación al tema de la mujer y es una ilusión protagónica este, bueno, esto que decía recién que marca un antes y un después. Este, en ese sentido si ustedes miran a partir de las Madres, nosotras nos acordamos del caso de María Soledad. Lo de María Soledad es un ejemplo muy interesante en el sentido de que es en una provincia prácticamente de estructura feudal y donde lo que se organizan son las marchas del silencio. Y esas marchas del silencio eh, tienen, como, como decíamos antes, lo que llamamos un efecto performativo es decir, no hay palabras, son los cuerpos que están marcando una demanda eh, y visibilizan, este, hay algunas que no sabrán que fue lo de María Soledad pero lo que civiliza visibiliza es la apropiación que los hombres hacían de las chicas más humildes, los hombres del poder de las chicas más humildes y ahí no hubo palabras, estaban en las calles, las familiares, etc. para eh, reclamar por María Soledad la otra cuestión es que este fenómeno de prácticas sociales también incide en los cambios eh, personales. Acá simplemente queremos decir que nuestra experiencia con las madres en la época de la dictadura y durante los años posteriores, en los años posteriores, nos pusieron en evidencia el tema de los cambios personales que se producen porque, bueno, son, eran mujeres que salían de la casa, que habían sido amas de casa en su inmensa mayoría y que producen cambios muy profundos en, sus, eh, en su vida, salen a la escena pública. Este, es decir, que hacen un conjunto de transformaciones subjetivas con nuevas adquisiciones yoicas. Eh, no tenemos tiempo hoy, pero quizás en otra de las reuniones de los Ateneos podamos discutir el tema de que lo de las madres a nosotros fue una de las primeras cuestiones que nos pusieron a trabajar y a pensar sobre la concepción del psiquismo abierto. Porque nosotros venimos de la formación freudiana, que a los, cinco, a los cinco años se terminó todo. Es decir, a los cinco años ya está marcada la identidad sexual, está marcada la estructura de carácter, está marcado el superyo, etcétera, etcétera. Y este, los procesos psíquicos hubieran quedado cerrados a partir, y los sujetos a partir de ese momento sería pura repetición. Eh, lo que a nosotros nos planteó esa experiencia es que en realidad este, el sujeto es sujeto de cambio y que por lo tanto el psiquismo tiene posibilidades de modificación y que lo que más abre a las posibilidades de modificación justamente son las situaciones críticas. Las situaciones de crisis cuando hay respuesta a esas crisis permite abrir a cambios psíquicos. Quizás esto lo podamos desarrollar en otro momento. Entonces, en ese sentido, planteamos nosotros que el pañuelo, como símbolo, como emblema, la diferencia que hay entre un emblema y un símbolo, en realidad el emblema es un símbolo, pero el emblema siempre va acompañado de una. De un, sería de una representación social hecha palabra, ¿no es cierto? Entonces, este, por ejemplo, en los pañuelos de las madres está la aparición con vida, ya, de verdad. De ah. Claro. Claro. claro. claro. Esa sí fue el pañuelo. El 83. Claro. El 83. Esa eh. eh, eh, eh, fue la marcha de la resistencia. ¿Cómo? El 83 fue la marcha de la resistencia. Bueno, entonces, lo que sí queremos decir... Es que son los cuerpos presentes en la escena social los que le dan la fuerza al pañuelo. Por eso planteamos que el pañuelo blanco de las madres, en realidad, el, el, pañuelo, el pañuelo era un pañal primero. Y el pañal fue usado básicamente cuando ellas eh, van a hacer una, participan en una procesión alucante. Entonces, para reconocerse, van eh, con el pañal. Es decir, que el pañal es un guiño entre las madres, no es algo hacia eh, la escena social. El pañal se va a transformar en pañuelo, por decirlo de una manera. ¿no? Es decir, que el pasaje de pañal a pañuelo implica eso que ellas instalan en la escena social y el pañuelo va a pasar a ser un emblema, un símbolo que no solo es un símbolo en la Argentina, sino que va a ser un símbolo eh, en el mundo entero. Yo, eh, tuvimos con Darío la oportunidad de estar en Kurdistán, en Turquía, y eh, escuchar a las mujeres, este, de madres de, de desaparecidos y muertos en Kurdistán, eh, que conocían perfectamente a las más de Plaza de Mayo, incluso después le invitaron a Nora, estuvo Nora también allá. Bueno. Este, entonces, el pañuelo violeta va a ser entonces el símbolo del, femis, del feminismo que adquiere, eso es lo que nos interesa, una ilusión fenomenal y todo el mundo sabe que el pañuelo... Eh, que el violeta es el color eh, del feminismo a partir de esa práctica social en las calles Esto. si no no lo sabríamos si no sería para un grupo eso sería lo del pañal a pañuelo no es cierto bueno y el pañuelo verde eh, uh. Y el pañuelo verde con la consigna de la campaña que sería educación eh, sexual para decidir, anticonceptivo, para no, para no abortar. Estamos y... para la cuesta ah. <risa> <risa> Yo vuelvo la, de las la señas, sí. <risa> Bueno. En respuesta al pañuelo verde surgió el pañuelo celeste. Este, y... Eh, entonces, el pañuelo celeste, en nuestra opinión, por lo menos, tiene la apropiación, y por eso usamos la palabra apropiación, que nosotros no la usamos, aunque es una palabra que la podríamos usar para una cantidad de fenómenos psicológicos, hemos decidido no usarla por la connotación social que tiene en la Argentina la palabra apropiación. Pero en este caso la usamos, que es que hay apropiación engañosa de los símbolos patrios. De paso, este. Acá me cargan porque yo siempre tengo un tema con lo patriótico. Entonces, de paso, tengamos en cuenta que la escarapela de y Beruti se pudo instalar porque se repartió frente al cabildo a quienes estaban congregados en el cabildo. Es decir, que también se transforma en el emblema en la medida en que hay un grupo social que está demandando y en esa demanda aparece la escalapella. Este, bueno. bueno, esta es una foto de las madres. Eh, eh, sí, Eso es un cuadro de Diana Dowell, creo, esa, esa ¿no? ¿no? No, no, no, no. Hay un cuadro muy parecido de Diana. Bueno, y, este, este me quiso pasar, pasar a la siguiente. Bueno, acá están eh, los pañuelos violetas y el violeta como símbolo. Acá está muy lindo porque está enlazado lo, lo, lo verde con los violetas. Muy bien. Este... Sí, sí, pasa, pasa. esta es la ola eh, que toma el Congreso, digamos, ¿no? la ola verde, y ahí está el Congreso con el pañuelo. Conocemos y acá están los ídolos con el pañuelo. Está bárbaro este, Quisieron Hicieron hacer aparecer a Mafalda con el pañuelo celeste. Bueno, ellos estuvimos mirando, ellos estuvimos mirando, y ustedes saben que eh, efectivamente hicieron aparecer a Mafalda con el pañuelo celeste, pero. Después aparece una declaración supuesta de Quino diciendo que eh, que él estaba de acuerdo con el premio celeste. Dicho Aparece una declaración. Ah, sí. Sí, aparece. Entonces ah, Quino ah, sale a desmentir y dice que no se utilice, etcétera, etcétera. Y no dice que él está con el pañuelo verde, pero después, nosotros, digamos, dice yo estoy de acuerdo con las reivindicaciones y siempre apoyé los derechos humanos de las mujeres y las reivindicaciones de las mujeres. Sale a contestar de eso que se le apropian. Pero lo que estábamos hablando con Lucy, justamente hoy, es que el personaje que expresa la opresión de la mujer es Susanita. Este, ese sería no más falga. En realidad ellos tendrían que poner el pañuelo celeste si en es sus sanita Claro. Bueno, esto es. Este, Pero una... Sí, porque en 1920 eh, que se aprobó la legalización del aborto en la Unión Soviética. En 1920, sí. Sí. sí. Al año siguiente de la Revolución sí. Sí. Sí. Sí. Bueno, claro. Por eso la, esa, esa foto. Por eso qué ah por eso está el en la yo dije qué bien que está pero no entendía para qué lo habían puesto claro muy bien bueno entonces igual... sí, claro. bueno entonces acá eh, en los tres casos que decíamos del pañuelo blanco el violeta y el verde este, hay una demanda del estado que el Estado es responsable. Fíjense que en el tema de las madres y en el tema del pañuelo verde es evidente que el Estado es responsable, ¿no es cierto? Está el tema de la legalización, pero también está la exigencia de la educación sexual, la política en salud, etcétera, etcétera. Sí, claro, bien. Pero en el violeta, ese es el pasaje de eso intimista que sería el femicidio, el tipo que también hay una demanda al Estado porque la responsabilidad del Estado desde todo punto de vista la de operar y tratar de tener políticas públicas para la preservación de la violencia y cuestiona también lo que es este Estado desde el punto de vista de los modelos de, de violencia. Bueno, ya está. Muy bien. Queríamos tomar un tema que, por supuesto, a las viejas nos este, nos que te conmueve, que es el tema de lo que ha surgido eh, con la ilusión de miles y miles de chicos, chicas y chicos jóvenes este, en relación a estas temáticas. Eh, tanto al tema de Ni uno Menos como ahora la ilusión fenomenal en relación al tema de la voz. Entonces, lo que a nosotros nos parece es que el tema del aborto, en realidad, toma la expresión concentrada en esos miles y millones casi de jóvenes de una demanda social transformadora. Es decir, uno diría, en esto aparece que para todos esos jóvenes eh, el deseo transformador se expresa concretamente en el tema del agosto. Y entonces.